¡Esa madre de ¡Esa madre gris lo que está ahí! Estás entrando a... LARKEMUN LARKEMUN LARKEMUN El universo oculto de Oxlack Investigador Hace unos días se compartió la noticia de la supuesta persecución de un Nahual Esto en la comunidad de Soledad del Doblado, Veracruz La euforia y el terror que se vivió aquella noche hizo que diferentes medios nacionales y extranjeros compartieran la noticia Vamos a ver el video Vamos a ver si encontramos el en Nahual porque hay un verguero de gente acá Este qué pedo a ver si vemos el Nahual ¿Qué? ¿Dónde está el Nahual? ¿Sí lo vieron o qué? Estamos aquí viendo buscando el Nahual esperamos que lo encontremos ¡Vamos! ¿Dónde va? ¿Ya lo vieron para allá güey. ¿Dónde pa? ¿El Nahual dónde ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Pues, ¿Qué andamos? ¡Sí! ¿Lo vieron? ¿Qué pedo? No, onda, ¿qué? ¿Se metió para allá ¿o? qué pedo? El Nahual es la forma animal de un brujo que tiene la capacidad de convertirse en bestia. Estas prácticas vienen desde las antiguas culturas, donde se practicaba el chamanismo. Aún hoy en día, las personas creen que existen estos brujos en las poblaciones más remotas de América Latina. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, no lo van a ver. No ¿Ahí está o qué? Ahí está. Está desatado pero no lo van a ver. Pero no lo van a ver, no, se no lo van a ver. ¿Por qué? Ven que se está moviendo. Esa Ahora, cosa que está ahí, la, el bulto. Si sí lo veo, lo gris, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿A dónde está? No, no, no, no. Ahí, Ahí se ve, mira, mira. ¿Lo gris? Sí, ¿ya lo viste? están sí, visibles sí, pero mira cómo están las ramas sí. Hombres, mujeres y niños corrían en las oscuras calles persiguiendo al llamado Nahual, que finalmente pudieron rodearlo en una palmera. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> bueno, banda, estamos aquí con toda la gente que viene a verlo del Nahual. Ahí está. los cocos, ¡Fuera! <risa> <risa> No ya lo veo! no, ya no, ya no. Ahí da! No, no, Retírate, Retírate. No perteneces ¡Ay no, ya la A ver, No lo vayan a ve No lo vayan a No, pero dicen que aquí anda el pinche Nahual, pero dicen... ¿Qué ¿Lo anda corriendo también o qué? Cuidado que les pueda hacer algo, ¿eh? No sé qué va a pasar. Pero tengo cuidado. No es merecido. No te hagas daño. Mira, mira, mira. Armados con palos, piedras y pistolas, los pobladores querían matar al supuesto Nahual. Fue entonces, cuando se escucharon las detonaciones. ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames, loco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién sabe? ¡Ah, está en medio! ¿Está yo no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ahí está, lo ¡Ahí está, pégale, pégale! ¿no? pégale, pégale, pégale ¿no? ¡Esa madre, Itayra! ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¡Esa madre gris lo que está ahí! ¡Qué más va a tirar! ¡Ya! qué? no, ¿no? Pégale, no lo, lo, lo no tienen ¡No allá! ¡No tienen de abajo! ¡No tiren! ¡No tiren! tiren ¡No tiran de abajo! ¡Nos van a disparar! No en medio de la confusión, algunos dicen haber visto cómo el Nahual salió volando, mientras que otros lo seguían viendo sobre la palmera. este estamos aquí en el lugar de los hechos aquí está en la huella aparentemente está hasta allá arriba de una palma pero ojalá y lo podemos agarrar hay mucha gente aquí este se quieren subir a la palma pero pero está bien enter, encerrado ahí entre las ramas ahí está ya salió voló voló voló voló voló voló voló Ahí, se sigue ahí está ahí, ahí, ¿todavía? ahí está todavía no dejen de alumbrar, se va a ir ahí se sigue moviendo no dejen de alumbrar, ahí se sigue moviendo ahí está ahí, ira. cómo se mueve, cómo se mueve no pero salió la paloma, ahí está la paloma Oh, no, él está arriba, él está arriba ¡Ahí está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Endo, ahí va, ahí ¡Vamos, pedíalo, vamos, pedíalo! Al final, la policía llegó al lugar y, al no encontrar nada, dispersó a la gente y los regresaron a sus casas. Pero yo, te te de... el... yo te entiendo, hermano. Yo te entiendo. Pero aquí, más que nada, las mujeres... Entonces, si me viola a mí, le tengo que tomar la foto al instante para que vean que me violó... ¡Qué gusto! No grabesme No grabes por favor. Es lo que buscamos. No puedo meter nada de grabar. Aquí le a ¿Qué habrá sucedido en realidad? ¿Se tratará efectivamente de un nahual? O pudo haber sido parte solamente de histeria colectiva. Nuestro compañero Nicolás se comunicó con Eric Velázquez, que fue el chico quien hizo la transmisión por Facebook, y esto fue lo que le dijo. Este, hermano, este, primero que nada. Este. dicen que empezó todo en el Panteón de Soledad de Doblado, en el Panteón Municipal. No me sé muy bien los detalles porque en ese momento yo todavía no estaba. Pero dicen que atacó a una señora. Que estaba como en su forma humana, por así decirlo. No me sé muy bien los detalles. Yo cuando escuché ya el ruido que lo venían siguiendo desde hasta allá. Yo lo único que hice es, ahora sí, transmitir en vivo. Y me acerqué a donde estaba la palma que supuestamente se veía. Y ahí pues yo alcancé a presenciar. Como si fuera algo así como algo gris Como una especie de perro O algo así más o menos Ahí un, como oculto O así más o menos Después de que llegó la patrulla O más o menos a esa, en ese momento Se escuchó la torreta Después de que se escuchó O sea ahora sí que llegaron la, los policías Este me imagino que llegaron Porque estábamos disparando Bueno que estaban disparando los otros Yo estaba como que grabando este, se vio como una paloma salió volando, desde ese momento dejó de verse todo, todo lo que se estaba viendo. Básicamente lo que se podría decir es que, que se convirtió en una paloma después de eso y se fue en forma paloma porque ya de ahí ya no se veía ese, esa como especie de perro ahí oculto entre las palmas. En lo personal creo que solamente se trató de un episodio de histeria colectiva Y que lo que los pobladores comenzaron a perseguir aquella noche Solo se trataría de un mono oriundo de aquel lugar Pero bueno, cada quien tendrá su propia opinión Lo que es real es que todos vimos el video Pero jamás vimos a la criatura Por lo tanto, esto se quedará como un misterio sin resolverlo